Buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy, de verdad, me da mucho gusto recibir a Néstor Camarillo, que venía de México. Ya me imagino la mega megagrilla que hay allá. Los movimientos, las llamadas y entonces, y todos nerviosos, ¿no? Y, y, y tú, bueno, pues enterándote de todo y regresando a Puerto. Así es. Ok, por eso, pues comenzamos un poquito tarde y también, pues, porque... Teníamos que hacerle su tecito, pues, para lo, la impresión, para los sustos, pero, pero no, con la sorpresa de que este, traes hasta una canción pegajosa de sí. que me siento muy sí. feliz, ¿no? Me siento feliz porque es fin de semana y te veo contento y te veo. Y, te veo y, y yo no entiendo. Y yo me quedé así de no entiendo. Queremos entender. Claro que sí. Queremos entender. A ver. ¿Le hecho el rollo? ¿Les he hecho el rollo de la síntesis o no? Yo no. creo que ya todos estamos enterados, ¿no? De cómo está la cosa. Hubo una, eh, eh, una suspensión de esta alianza que venían trabajando PRI, eh, PAN y, y obviamente el PRD. Y hay esta suspensión porque no se han puesto bien de acuerdo en cuanto a la postura por la Guardia Nacional. Esa es realmente la síntesis. Y que hay posturas. Eh, eh, completamente eh, eh, pues, contrarias entre el PAN y el PRI el, el PRI parece ser que sí está apoyando bueno, se apoyó, mejor dicho lo de eh, la conformación de la militarización de la seguridad pública y pues el PAN había dicho que no y bueno, ahí se armó una pelotera y claro que hay reacciones porque pues Alito, ¿no? de estar así casi casi como arrastrando la cobija y todo eso ya lo veo radiante así, o sea, lo veo nuevamente empoderado tomando como su posición reuniéndose con todos ¿no? parece ser que ya no lo van a desaforar, o, yo, o sea wow digo se me hizo un movimiento táctico muy inteligente no, a ver eh, y esto hay una repercusión en los estados y en Puebla, ni se diga. Acción claro. Nacional ya dio algunos comentarios, claro. estuvo aquí, por ejemplo, el Tigre, Humberto Aguilar Coronado, diputado federal, estuvo también ayer eh, Eduardo Alcántara, el coordinador de diputados locales, etcétera. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo y por qué estás sonriendo. Muy bien, gracias este Erika por invitarme a tu, a tu programa otra vez. Me siento como en casa aquí. Ay, qué bueno. La verdad. Qué bueno. Sin ofender a ningún medio de comunicación, algún alguien eh, que se dedique o esté en el medio, aquí me siento como en casa. Por mi té, porque aquí podemos hablar de todo. <risa> Ajá. No tenemos como que el tiempo limitado, podemos extendernos. Y a los que nos gusta la política, pues seguramente se van a conectar y verán estos este este este video y esta entrevista. De acuerdo. Quiero ah. agradecerte. Segundo. El PRI está más, y más fuerte que nunca. Veo a muchos eh, políticos, politólogos de cafés, eh, algunos medios de comunicación, columnistas, siempre ya echándole las bendiciones al PRI. El PRI ya se va a morir, el PRI ya se va a acabar, el PRI se va a desfondar, el PRI, el PRI, el PRI. Pareciera que no tienen otro tema más que hablar del PRI. Y eso nos da gusto. Que le exijan tanto al PRI, que eso nos fortalece, y también nos forma, nos forma porque la crítica constante es hacia el partido. O sea, es, y el PRI hizo esto, y ahora el PRI hace esto, y el PRI qué va a hacer, y el PRI se va a caer. Alito le fue bueno. Ay, ay, y, y quiero empezar por ahí. ¡Qué bárbaro! Cuando se hizo un bloque fuerte en el Congreso de la Unión para frenar la reforma eléctrica. Así es. es. Eh, antes, todo el mundo decía, ya el PRI negoció, el PRI pactó, Alito ya pactó, ya está entregado... Ya. cuando el presidente toma el control en la cámara liderea a toda la oposición uh -huh. da un gran mensaje le dan con toda a Morena eh, no había ninguno de esos eh, PRIistas que están guardados que solamente veo que lo reflejan su PRIismo en sus columnas o lo reflejan en sus comentarios diciendo nada Nadie dijo bien por el PRI muy bien, buena decisión, defendieron a México qué chingón, este, los diputados, nadie dijo absolutamente nada. Nadie dijo nada. Algunos actores políticos del PAN, incluso uno se atrevió a decirme, nos vemos después de la reforma eléctrica, como dándome a entender que mm -hmm. el PRI va a apoyar la reforma eléctrica. Bueno, pues no se aprobó la reforma eléctrica y sabes que no me vio. O sea, no, no, no me buscó, o sea, Ajá. no me dijo, oye, tenías razón. ¿Qué quiere decir esto? Que el PRI es buen aliado, cuando conviene que sea buen aliado, pero cuando no conviene que sea buen aliado, pues ahí fuera máscaras, nos quitamos la máscara, decimos lo que realmente eh, piensan del PRI, porque cuando utilizan el PRI para ganar votos, para ganar elecciones, el PRI es el mejor, pero cuando creen y caen en la soberbia y creen que pueden ganar solos, es cuando señalan al PRI, de lo peor. Y les digo, a ver, ni el PAN, ni el PRI, ni el PAN, ni en el PRI es el dueño Néstor Camarillo, ni en el PAN es el dueño eh, o dueña la dirigencia tal de, del PAN, ni en el PR es Carlos Martínez Amar. En el P435 mil, y aunque les duela, se los digo hasta el cansancio, hay 435 mil poblanos que siguen votando por el PRI, sin acarreo, sin recursos económicos, no somos gobierno federal, no somos gobierno estatal y no tenemos las principales ciudades. Entonces, aunque les duela y aunque digan el PRI se va a desfondar, el PRI se cayó, bueno, ahí están las personas, siguen confiando en nosotros. Bueno, entonces, hoy que se replantea el PRI hacia adentro y que vemos los altos índices de inseguridad, que la Guardia Nacional la conforma más de 80 mil, de los 120 mil casi efectivos que tiene la Guardia Nacional, 80 mil son del Ejército, son de la escena que son prestados, prestados para hacer las labores de seguridad que tendrían que hacer las policías municipales y las policías estatales. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tanto ofende a algunos miembros de Acción Nacional? Pues que una diputada del PRI propone que el Ejército o la Guardia Nacional siga en las calles hasta 2029 con un mando civil, con un mando civil. Pero bueno, en el contexto político es Alito se dobló, Alito se entregó, el PRI ya no ya otra ya vez, negoció su cabeza, ya negoció, es lo que es el contexto y por político. eso Laira ya suspendió los martes del jaguar, Así ya es. no le van a pegar. Ahora, yo escuchaba a muchos actores políticos, hay que decir la verdad acá, la narrativa no la hemos podido ganar ni la hemos podido construir porque el ciudadano ve que este bloque opositor sí, ¿para qué se hizo? para estar en contra de todo y a favor de nada el PRI así como tomó una decisión extraordinaria de ir en coalición con nuestros enemigos de toda la vida que era acción nacional por el bien del país tomó la decisión de que fuéramos juntos y de que en la capital por poner un ejemplo en la cabezada Eduardo Rivera que es un gran alcalde pues hoy otra vez tomó una decisión extraordinaria en un momento extraordinario por el bien del país por el bien de México que lo quieran sacar de contexto y demás, sáquenlo de contexto hoy el ciudadano no le interesa no le interesa quiénes son los actores protagonistas lo que les interesa es que su hija llegue con vida a su casa lo que les interesa es que su negocio no vaya a ser asaltado porque es su patrimonio lo que les interesa es ver el miedo que todos sentimos cuando vemos imágenes como las de Zacatecas como las de Colima, como las de Tamaulipas de cómo el país está incendiado y aún así pretendemos sacar al ejército de las calles a la Guardia Nacional pues no señores, el PRI es un partido responsable le ha dado estabilidad a este país aún no gobernando y que lo recuerde bien el PAN se la dimos en el 2000 a Fox fuimos parte de ese proyecto, ayudamos iniciativas, reformas con Calderón en 2006 Calderón fue el que sacó el ejército a las calles y lo acompañamos, hicimos gobierno por el bien de México. No por el bien del PAN, porque el PAN se ha creado para destruir al PRI. No, se hizo por el bien privilegiando el bien del país. 2012 nos tocó, ah bueno, ellos acompañaron en algunas cosas nosotros. En otras fueron, siguieron siendo oposición y se respetó esa oposición. Hoy es lo mismo, hoy pedimos lo mismo. Hoy se pide que por el bien de México, por el bien del país, yo invito a los ciudadanos a que lean la a que lean esta iniciativa que se presentó. No nos dejemos ir por lo que se dice en el Facebook, porque hay muchas cosas que también no son verdad. La, la, el término de la militarización es algo que eh, incluso López Obrador, el actual presidente, criticaba ¿no? de manera brutal sí, y criticó a Calderón de que cómo es posible no, que, que, que exacerbara de esa manera ¿no? las, las tanquetas en las calles y que, ¿no? Para esta lucha contra el narcotráfico, que ya todos sabemos cómo terminó. Pero ahora, nuevamente, esto está sucediendo. A ver, eh, a ver, yo, yo, yo, yo te quiero preguntar, en los términos actuales, ¿tú cómo ves a Alito? Porque eh, muchos nos estamos haciendo las preguntas de, oye, ¿y todas estas... Eh, eh, eh, llamadas telefónicas, estas grabaciones en donde eh, eh, supuestamente, bueno, digo supuestamente porque ¿no? No, no, no, no sabemos cómo se extrajeron estas grabaciones, si se, ajá, si se editaron o no, pero, pero pues da la sensación de que sí, claro que es su voz y que él está aceptando una serie tanto de extorsiones como, o sea, quedó muy mal parado y, y, y, y quedó... Este, pues ahora sí, en, en, en, a, ante la crítica pues de todos, no ante la crítica social ¿Cómo esto le va a afectar no solo al Hito, no solo al PRI, sino a la militancia y a los simpatizantes del PRI? Que digan, oye, pero ¿cómo voy a votar por un partido en donde su líder pues, es de dudosa reputación? ¿Cómo está ahorita la situación de Alito? ¿Tú cómo la ves como, como líder del de PRI del pueblo? La situación es que nosotros entendemos que todo es política. La forma en la que se ha conducido el gobierno y este embate fueron por algo. O sea, no, no, a ver, no creo que de la nada se les haya ocurrido hacer toda este, esta guerra que hicieron. Se dieron cuenta que Alito estaba liderando este bloque opositor y dijeron, pues vamos a darle con todo a la cabeza. Sin embargo, en el PRI hemos... Nos hemos cuestionado los 32 dirigentes estatales, los sectores, las organizaciones, porque a ver, nadie tuvo el carácter para enfrentar así el gobierno como lo hizo el presidente electo. Claro que ha llevado un desgaste político. Pues es natural, pues haber ningún político eh, que no haya sido atacado de esta manera. Pues ay, Ricardo Anaje está en Estados Unidos, prófugo de la justicia sí, en México. Sí. sí. ¿No? Allá está, y hay también cosas de dudosa procedencia y demás, pero bueno. Somos aliados, defendemos, atendemos. El presidente, con nosotros vuelvo a repetir, tiene nuestro respaldo, todo el apoyo de los dirigentes, de los sectores, de los órdenes, de los, de los, del prismo real de base. Porque los que son de, de café, los de esa cúpula que estaba acostumbrada y eran campeones de las plurinominales, uh -huh. pues seguramente estarán molestos. Pero bueno, aquí en el PRI vamos a seguir cuestionados, y le decía a los medios de comunicación, de mi parte, no esperen que yo sea desleal al presidente del PRI que le dio voz a los jóvenes, que nos dio diputaciones locales, federales, regidurías, alcaldías. Es de, es de hombres bien nacidos ser agradecido Yo soy agradecido con ese hombre que se llama Alejandro Moreno Cárdenas. Que le dio voz a un joven en Puebla Que no era de la cúpula A que hoy llevara las riendas del partido Entonces yo no le voy a hacer Ni le voy a dar la espalda Entiendo que es política Los ataques son políticos eh, el, el fiscal de Campeche Baila el martes del Jaguar y Se pone a bailar y canta Y él va a ver las casas Las puertas de la casa Así lo quisiera ver con los secuestradores Con la inseguridad que se ha disparado en Campeche Así lo quisiéramos pero bueno, esa será otra historia. La historia que hoy nos compete es que se ha tomado una decisión con mucha responsabilidad. Que le podemos dar muchas lecturas, ¿no? Muchas lecturas. Uh -huh. Pero bueno, al final ya se aprobó. Ajá. Ya pasó al Senado. Ya tuvo votos en contra, votos a favor. Ya pasó al Senado. Regresa sí. al Ejecutivo para que ya se aplique lo que se tenga que aplicar. Y ya. Hoy el PRI es un pecador. No somos pecadores. Porque hoy Apoyamos una iniciativa de una compañera nuestra por el bien y la seguridad de las familias. No se está militarizando. Se modificó la propuesta original que fue enviada. Se ha modificado. Entonces, pasó de, de, cuatro, de cinco años a nueve años. Entonces, hubo modificaciones importantes. El punto uh -huh. al, que quiero, al que quiero llegar con este tema es que se hizo responsable. Que hay un costo político. Así es esto. La alianza pues el costo político. Yo creo que no. Ahorita ¿No? te voy a decir por qué. A ver. Porque mira, al final, quienes vienen aquí al programa y los escucho en sus tweets, los veo en sus tweets y los veo en otros programas, soberbios, decir, sí, el PRI fuera, que se quede bueno, pues no va a ganar nadie. Hay codependencia. A nadie le alcanza su uno. Soberbiamente, quienes ven en su interés personal una posición que tal vez sí puedan ganar, y creer que, que no están en el PRI. pues están mal el presidente lo dijo en su conferencia de prensa a ver no estamos rompiendo con la alianza ahora por haber tomado una decisión tan importante es que no nos avisaron bueno pues también nunca nos han avisado con muchas cosas que hacen también entonces a ver quien esté libre de pecado que tire la primera piedra entonces nosotros hicimos algo responsable se hizo algo responsable y vámonos con todo Viene el tema del INE Vamos a defender al INE Ah bueno, pero ahora sí, PRI, vengase Ahora sí, vengase para acá Entonces, Cuando conviene, no, cuando conviene, sí Vamos a defender al INE Vienen temas muy importantes todavía Efectivamente, en lo, en lo legislativo Vamos en lo electoral Viene el Estado de México, quiero ver acción nacional Que solo pueda ganar Coahuila o Estado de México, no gana nadie No. La única manera que podemos ganar Es siguiendo juntos Pero bueno se siguen llenando algunos actores, no digo que todo el pan porque mis respetos, porque en ese medio millón de votantes que tiene Acción Nacional hay mucha gente valiosa hombres y mujeres valiosos que yo conozco que he platicado, que saben de la necesidad que tenemos de ir juntos pero algunos actores políticos que no salen de mi mano eh, son, no son más de cinco, uh -huh. que se creen eh, Superman, son los que se han encargado de quitarse la máscara y que bueno que se la quiten eh, qué bueno que se quiten máscaras y qué bueno que saquen lo que realmente piensan del partido. Eso, eso me da gusto y me pone muy feliz. Uh -huh. Es que bueno que lo hagan ahorita porque en el 24 cuando quieran pedir el apoyo, pues aquí nos vamos a ver. Aquí vamos a platicar. Porque nosotros, a pesar de las diferencias que yo tengo o que podemos tener los presos con Acción Nacional, los hemos defendido. Los gobiernos municipales que encabeza Acción Nacional, como el de Eduardo Rivera, yo he sido el primer promotor y defensor de ese gobierno. Más incluso que algunos de ellos. Sí, es cierto. Entonces, oye, bueno, bueno sí. también lo hago porque soy solidario. Uh -huh. Porque si, si pedimos el voto juntos, yo no puedo desde adentro de, de la coalición atacar a alguien que ganó por la coalición. De acuerdo. A ver, entonces, eh, en, uh -huh. en este, en este rompecabezas, empecemos con la pieza central, que es lo federal. Sí. Entonces. ¿Consideras que no está del todo perdido el seguir construyendo esta alianza? O sea, ¿no fue una estocada a muerte? No. Okay. Okay. ok. Entonces, a nivel eh, local, ahora, a nivel Puebla, eh, sí te pregunto esto porque las coaliciones, si bien sí pueden tener ¿no? un, un, una enorme influencia por los acuerdos nacionales, también es cierto, dicho por los propios líderes de cada partido a nivel nacional, dijeron, las alianzas locales se van a construir en lo local. O sea, no, ahora sí que de abajo para arriba. Es decir, como que va a haber en algunos estados en donde sí vaya la alianza, o en otros no, etc. Ahí dependiendo de la situación política que viva cada estado. Por eso te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves ahora...? Este escenario a nivel local, cómo va la alianza. Y si sí te lo pregunto porque eh, eh, ya se han desprendido algunas, eh, eh, algunas declaraciones que bueno se me hacen importantes de algunos líderes del PAN, claro. en donde están criticando al PRI, y lo hacen de manera severa. Y qué bueno, y qué bueno que lo hagan porque se quitan la máscara. De lo que realmente piensan y sienten por el PRI. Yo me atrevo a pensar que ellos no hablan por los 520 mil panistas o que votaron por Acción Nacional. Ellos hablan a título personal y me da gusto. Para Puebla, ¿qué pasa? Para Puebla. Sí. En Puebla goza de cabal salud. Mantengo una excelente relación con Augusta Isla de Rivera, es una gran mujer. Mantengo una, ex, una excelente relación con Carlos Martínez Amador, que es un gran hombre, es un uh -huh. gran amigo no tengo que quejarme, hemos platicado, hemos podido transitar. Obviamente, este, algunas diferencias hemos tenido, pero que las hemos resuelto en la mesa, porque somos políticos maduros, políticos que sabemos y que necesitamos ir juntos y demás, y nos hemos dado nuestro valor cada quien. Okay. Ahora, solo lo que pienso es que, vuelvo a repetir, en la, en la mentalidad de algunos panistas se concentra su pensamiento en lo chiquito, en un municipio que es pueblo No ven más allá de lo que podemos perder si seguimos con esas críticas y señalamientos que no construyen, no abonan. Porque a ver, también tenemos dignidad los preistas, ¿eh? tampoco no, ni nos sentimos el patito feo de la coalición y ni nos sentimos menos, al contrario, somos igual que ellos o hasta más. Uh -huh. Entonces... Si están esperando que el dirigente del PRI en Puebla se arrodille y les diga sí, lo que ustedes digan, lo que ustedes nos quieran dar, no, porque también tenemos mucha dignidad y en el peor momento, en la peor elección de la historia del PRI de Puebla, tuvimos medio millón de votos. Eso es lo que tuvimos. Con la coalición perdimos muchos votos uh -huh. por habernos sumado al PAN y también ellos y viceversa. Pensar que en Puebla solamente hay 54 mil periodistas sería tonto, por no decir otra, una grosería, que como se dice en el pueblo, pero vamos a decir que pensar sí, que por tenemos nosotros... En este programa no, Es de tontos. Ajá, okay. ¿Por qué? Porque yo te traigo unos números que quiero mostrarte, si me lo uh -huh. permites. Sí, por supuesto. Mira, te voy a dejar las láminas, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. A ver, la, las láminas la tienen acá te, Este, sus colaboradores Sí las tenemos acá, las podemos pasar Ah, ok, Ajá, que pasar. se puedes pasar eh, Ay, me lo hubieras pasado, desde es antes cierto, es cierto, Estar, es y Estamos acá preparados, pero bueno Ok, pero mientras ven los comentarios Pero bueno, por ponerte un ejemplo, hicimos coalición Con el PAN Te voy a decir, en, en estos municipios Por ejemplo, hicimos coalición En, en Tengo En Guadalupe Victoria ¿No? Guadalupe Victoria, el PAN nos apoyó, nos acompañó, encabezó el PRI y el PRI en Guadalupe Victoria tuvo 4.682 votos y el PAN tuvo 294. O sea, casi tuvimos 5.000 votos contra 200 de Acción Nacional y les dimos posiciones, regidorías. Por poner otro ejemplo más importante, Chignahuapa, el PRI tuvo casi 14.000 votos y el PAN tuvo 1.128 y les dimos su regidoría. Por ponerte otro ejemplo, en Zacapuazla, que fue donde hay un panismo fuerte, 4.778 votos, casi 5.000 y el PAN 1.200. ¿Qué quiero decir esto? Cuando hacen las comparaciones de Puebla, es que el PRI aportó tan poquito en la capital. Yo les digo, mucho voto PRI o muchos liderazgos del PRI, al ver que el candidato de la coalición lo encabezó, el PAN, pues votaban por el PAN. No sé, no nos vayamos con la finta, pues. Es lógico que también nos encabezamos nosotros, y íbamos nosotros a tener más votos que ellos, era natural. Y cedimos posiciones así como ellos se dieron posiciones también, hay que decirlo. Entonces, fue a valores entendidos, ni nos deben, ni les debemos. Lo que nos dieron en la capital se los dimos en el interior entonces, bueno, hablando, ahora te voy a hablar en general, uh -huh. hubo distritos. Ah, mira, ahí están. Ahí está el poco, PRI, el interior Ajá. del Estado que el PAN, el PRI Ajá. tiene 54 mil, MC. Uh -huh. Bueno, hablaba porque dicen que MC, ¿no? Bueno, pues ahí está, MC tiene 12 mil votos en la capital. Eso es lo que vale en la capital, vale casi lo mismo que el PRD. Y el PRI tiene, pues, cinco veces más, ¿no? Uh -huh. Bueno. ¿En dónde les ayudamos a ganar? tras la tuvimos más votos nosotros que ellos y les dimos esa diputación. En Ciudad de tuvimos más votos que ellos y les dimos esa, esa diputación. En Puebla, la del distrito de Mónica de la Vega, que también me respeto para ella, ella sabe y reconoce que gracias a los votos del PRI, ella ganó la diputación. Entonces, a ver, valores entendidos, no nos deben nada, ni les debemos nada. Hay igualdad de condiciones para competir cualquier posición política, ellos tienen la mayoría de votos concentrados en un municipio de 217 municipios y nosotros tenemos casi 400.000 mil en el interior. Es que esta, estas eh, gráficas, estos números que nos estás explicando, eh, sí son necesarios para la contienda de la gubernatura. Claro, a ver, ok, no podemos encabezar la alcaldía, bueno, pues encabecemos la gubernatura, no pasa nada. Uh -huh. No pasa nada, ¿por qué? Porque entonces el PRI tiene que ayudar donde ellos pueden ganar Ah, pero ellos no pueden ayudar al PRI donde eh, donde también podemos ganar O sea, entonces nada más donde ellos ganan el PRI ayuda Pero donde el PRI puede ganar, pues no ayuda. Es valores entendidos, sumémonos en una en una coalición que beneficie a todos ¿Qué, qué piensan que el PRI va a decir cuando vea que el PAN encabeza todo? Pues mejor me voy al PAN O al revés, que el PRI fuera al revés pues entendamos, el PRD ¿por qué tiene esos votos? porque el PAN los fue absorbiendo okay. el PAN, el PRD valía 120 mil uh -huh. o no recuerdo, por aquí tengo seguramente el dato de cuánto valía en 2013 en la capital <risa> y cuánto vale ahora porque esos, esa, esa militancia del PRD se pasó a Acción Nacional Entonces, uh -huh. pues aquí pasó lo mismo entonces. pero bueno, entiendo que en los intereses personales de algunos actores políticos es venir a decir aquí pues que el PRI ha caído, que el PRI en el super momento y demás, entonces vuelvo a repetir, y con eso ahora cierro el tema este, ahí está lo que vale MC, 12 mil votos, ahí está lo que vale MC en todo el estado uh -huh. que es 137 mil votos, y el PRI vale 435 mil, ahí está después de las encuestas que salen ahí de redes y demás uh -huh. pues bueno la mejor encuesta es una de los votos la que se dio en la elección pasada Okay. Ahora, nuestros 58 alcaldes, pues han estado haciendo un extraordinario trabajo, están trabajando. Los comités municipales hacen su trabajo. ¿Cuál es el primer acuerdo de la coalición en Puebla? Que cada quien trabaje con sus militancias. Uh -huh. pues, si queremos un PAN fuerte, yo quiero que el PAN de los 520 mil votos que dio, ahora el PAN de 600 mil. Si el PAN quiere un PRI fuerte, que dio 435 mil votos, ahora el PRI debe dar medio millón de votos. Y si queremos un PRD fuerte de los 80 mil votos que yo, queremos que dé 100 mil, 120 mil. Eso es lo que debemos aspirar, lejos de estar señalando que si cuesta tanto y demás. Uh -huh. Mejor pongamos a trabajar. Ahora, por un lado, el PAN hace comentarios, bueno, esto es cierto número de, de individuos del PAN. A ver, es Eduardo Alcántara, vamos a decirlo por su nombre, ¿no? Y... Sobre todo él, ¿no? Digo, sin, sin, dar nombres, yo, yo <risa> decir, sin dar nombres, yo lo que te puedo decir es que al final del día, pues todo mundo lo ve. Ya escuchamos algunas algunas este, eh, voces importantes en Puebla que dicen, no le hagan el favor al yunque, ¿no? Al pan. Mm, claro. O sea, todo el mundo nos dice lo eso. Lo dijo ¿no? el gobernador, claro. Todo el mundo nos dice eso, entonces nosotros, ¿qué pedimos? Que tengan humildad. Que no se comporten de una manera que, que, que, que nos haga sentir que nos hacen un favor. Nadie le hace un favor a nadie. Es más, en la mente del ciudadano, del poblano, no están los partidos. Está su seguridad, su estabilidad económica, su trabajo. Eso es lo importante. Concentrémonos en lo importante. Por eso, en el PRI somos felices. Hoy por eso esa canción de Feliz, Feliz, porque el PRI está feliz. El PRI es un partido que va y convence con propuestas, con palabras. No llevamos ofreciendo nada, ni puestos, ni cargos, ni programas sociales. El trabajo que tu servidor, junto con un gran comité estatal del partido, hace todos los días es hablarle sinceramente a la gente, viéndola a los ojos. He pedido disculpas públicamente de algo que yo no cometí. Lo hemos pedido públicamente. Yo he dicho perdón. Si el PRI en algún momento los afectó, discúlpenos. Nadie es perfecto los ciudadanos son nobles y, cuando, y sienten cuando saben que es algo sincero y saben que yo lo que estoy haciendo es de manera muy honesta. Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que tenga que pasar, el tengo que seguir con mi ruta de trabajo. Independientemente si vamos con el PAN, si vamos solos o vamos con alguien más, yo tengo que mantener una ruta de trabajo con el PRIismo poblano. La decisión que se tome al final, bueno, que se tome, pero tenganlo muy claro voy a defender el interés del partido hasta el último momento porque es mi responsabilidad y también porque pienso y creo que es lo que es mejor para Puebla los ciudadanos, alguien nos criticaba, es que estar en contra de todo y a favor de nada, ¿de qué nos ha servido? ¿Ha crecido el PAN? ¿Ha crecido el PRI? ¿Quién ha crecido con este bloque opositor? Morena se sigue manteniendo con sus números altos, esa es la verdad ahora Escuché también, y ese es otro tema que seguro me vas a preguntar, de la coalición eh, legislativa. Ah, sí, ¿no? claro. Pregúntame. Oye, no, fíjate, es que, oye, oye, sí, vamos para allá, pero a ver, yo, a ver, con esto, con toda esta información que me estás diciendo, es, entonces, la, el proyecto de, de, de, de una alianza electoral. ¿no? que se van construyendo para el 24, en Puebla sigue, pero, y el pero parece que es muy grande, o sea, el pero es, eh, eh, vámonos ayudando, ¿no?, entre, entre partidos, pues para poder crecer. Ahora, yo aquí te tengo una, una pregunta, eh, te, eh, ¿Consideras válida la propuesta, por ejemplo, que hizo eh, Eduardo Alcántara, en el sentido de que, que vaya en la capital, porque parece ser que para el Estado ya no hay como ya no hay objeción, pues es Eduardo Rivera, y todo parece indicar que, al menos la carta de ellos es Eduardo Rivera, porque es el más adelantado, tiene más horas de vuelo. Pero en la capital es vaya que vaya el que tenga mejor números, el que salga mejor en las encuestas. Más allá de, de que sea del PRI, del PAN o una negociación, que eso no puede estar sujeto a una negociación, porque tienen que ir con el que de verdad pueda ganar. Okay. ¿Estás de acuerdo? Eh? Sí, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo pero aquí va mi pero. Obviamente, cuando tú mires a cualquier perfil político PRI, pues efectivamente hay una gran desventaja, porque vuelvo a repetir, quien gobierna actualmente es Acción Nacional. Pongamos los perfiles... ...con la coalición... ...ajá... ...Juanita Pérez... Ajá. ...con Pripan PRD... ...con competencia... ...con careos... ...con cualquier actor político de Moreno... Eh, ...Pedro Pérez... ...Pripan PRD... ...¿cómo sale así? ...ah bueno... ...así va a haber... ...y un entendimiento... ...a ver... ...aparte en el precio somos bien inteligentes... ...tenemos inteligencia... ...tenemos carácter... ...tenemos valor... ...y sobre todo somos prudentes... ...ojo... ...somos prudentes... ...y efectivamente... Si ningún actor político del PRI, el que sea, tiene los números para poder ganar una elección, que pueda sumar, que pueda contribuir con la coalición, claro que no vamos a ser dique ni ancla para la coalición para poder ganar. Uh -huh. ah, tenemos esa humildad, ese profesionalismo de decir, dejemos pasar esta posición, porque ningún actor logró poder ser competitivo y fuerte con la coalición. Entonces, pues quienes saben hacer números eh, a favor de ellos mismos, pues los hacen y dicen, no, pues al PRI no le toca por pues los números. Tata. No, permitan que quienes quieran la capital o la gobernatura que no está definida, hagan su trabajo. Y si Néstor Camarillo quiere ser presidente de la República y con la coalición no ayudo y demás, bueno, no voy a seguir. Ya, no pasa nada, tranquilos. No, no no, no, descarten desde ahorita. Es que no les toca esto, no les toca el otro. No, no, no. A ver, también nosotros creemos que hacen ellos, algunos, en la dirigencia, su labor, queriendo buscar todas las posiciones. Claro, pues un partido lo que busca es ganar posiciones. Entonces también vamos a nosotros. Nosotros todavía no sacamos nuestras cartas para gobernador. No las hemos sacado. Para capital tampoco las hemos sacado. Pues tranquilos nosotros no lo decimos pero estamos fortaleciendo el proyecto primero, Luis Donaldo Colosio decía que primero es el proyecto y luego son los nombres, aquí se adelantaron, aquí fue al revés aquí fueron primero los nombres sí. y luego es el proyecto o sea, sí. aquí en el PRI no somos iguales aquí nosotros tenemos mucha inteligencia, entonces vamos a jugar con mucha inteligencia, no tengan duda, tenganlo muy claro llegados los momentos, hagamos los careos, hagamos las mediciones no en, el momento, en un año Hagámoslo en un año y veamos dónde estamos parados. Y no tengas duda que si el PRI eh, en las mediciones y demás se vuelve un dique, nos vamos a hacer un lado y vamos a apoyar el mejor proyecto. Entonces, no cantemos ni toquemos campanas ni digamos ya fueron así, porque hasta ahorita en la mesa de coalición no hay entregada ni una sola posición. De acuerdo. Ailet Herr dice buenas noches, un saludo a nuestro presidente, Luxe Rojo, Serafín Barreda, Fe, eh, Fernanda López, Gabriela Fuentes, Pedro Felipe eh, Tomás, eh, Marcelo Coatl, Antonio Galindo, eh, Albino Espinosa, Yasmín Tecosautla, lo dije bien. Zamora dice, saludos, presidente, gracias por su apoyo para seguir profesionalizando la política. Fernanda López dice, lo queremos, presidente, gracias por el apoyo en los campamentos. Sin duda, usted sí ve la capacidad de los jóvenes. ¿Cuáles campamentos? Del IRH, de capacitación política ah. de la Escuela Reyes Heroles. Anthony Galindo, saludos, presidente dice Osmar Yael, saludos presidente le mando un abrazo y gracias por su apoyo a la juventud en Puebla Rafael Pérez Oropesa, Mercedes Coat dice saludos presidente eh, usted es un chingón vámonos Miguel Ordóñez, Iván Trujillo eh, Contreras Emiliano saludos cordiales presidente Néstor vive el PRI José eh, Carlos Portilla eh, Marek Ortiz Patricio Hernández eh, Miguel Ordóñez que quede claro que en el PRI se defendía al Ejército de la República, no a la República del Ejército. Hashtag no a la militarización. Rafael eh, Pérez Oropesa dice, bien dicho, estamos más fuertes y unidos por tu liderazgo, diputado Néstor. Eres claro y con un gran perfil. Néstor, presidente, vamos con todo. Laura Cruz, Manuel Manuelito, nos está viendo, Solís Molina, Marco Antonio Ponce de León, Mauro Navarrozano, Solís Molina, Dani, dice, saludos a nuestro presidente Néstor, Julián Telles, eh, Delfina Pozos, saludos, Delfina, dice, eh, te manda saludos, dice, en el PRI seguimos más fuertes que nunca, Juan Carlos Armenta, eh, Quique Momox, Francisco Romero, Artemio Tlascoatl, Javier Mata, Lupita Priego, eh, Patricio Hernández Cervantes, felicidades presidente, los preistas somos congruentes. Y Marco Antonio dice, saludos presidente, bien tus comentarios, necesitamos seguridad y lo que buscamos como partido, el equilibrio lo es todo. Rafael Pérez dice, muy preciso análisis, con profunda visión de futuro, felicidades presi. Ana Isabel Munguía, Francisco Romero, Dan asco esta porquería de partido de vividores. Ya debería de extinguirse. Sopas. Rafael Pérez, recuerden lo que pasa con un gobernador poblano. Todo es política. Nos atacan, pero nos fortalecerán. Ramón Dávila. Lupita Priego dice saludos, presidente. El Comité Municipal de Amosoc te apoya y respalda. Muchas gracias. Francisco Romero dice, pena les debería de dar, no, Francisco Romero está realmente enojado con el PRI, ¿eh? Alexis Torres Ramírez, Claudia B. Monge, los priistas estamos firmes y listos para defender a México, Ricardo Rivero, dice, dice son pareja, no sé a quién se refiere, no, a qué te refieres Ricardo, ¿Eh? dice, Joaquín Esteban, Alexis Torres Ramírez, dice, presidente, amo, presidente, Amozoc y los jóvenes te apoyamos y respaldamos y muchos emojis de corazoncitos tricolores así. Secretaría de Organización del PRI también te, te, te, te está viendo Eger Jesús Pinto eh, Antoniet así, C. -che de Aguilar eh, dice, adelante diputado te dice Lenin Rosales eh, Anaí Huerta dice Hablas puras tonterías, te está diciendo Arturo Isidro Jesús. Dijo otra cosa, levesona, pero bueno, yo aquí, ¿no? Si quien quiera verlo, métase idea. Dice Ana Isabel Munguía, dice, todo el respaldo del prismo poblano a nuestro presidente, Fabián Eugenio Contreras Emiliano. La Serena debe defender a la población. Saludos a Erika por una buena entrevista y un abrazo para Néstor Camarillo dice nuestro presidente, dice viva México y viva el PRI, oye ya hay muchos vivas, ¿eh? ya, ya en el aire está el ambiente, ¿no? Sí. festivo, a todo lo que da dice eh, Ate, me, Mesa Yolanda Elizabeth, dice el PRI es el eh, abolengo de México Jorge Galindo Durán Alexis Torres, todos los jóvenes PRIistas estamos echados para, para adelante y de frente al 2024 por México por Puebla y por Amozoc eh, eh, Yolanda vuelve a comentar, el verdadero partido de México es el PRI ¿ok? nosotros impulsamos cambios siempre ha sido así y viva el PRI, no, Yolanda está también bien metida aquí Eladio Jiménez, híjole Francisco Romero, viene otra bienvenido el primor o sea ahí, eh, eh, Ricardo Villafaña nos está viendo eh, Anaí, dice, si no te Dice, si no te parece, salte de la entrevista. Ya te están defendiendo, ¿eh? Mm. Bueno, pues cada quien, cada quien. Ah, nada, nada, nada más sin, sin violencia, por favor, ¿no? Y, y todos somos felices. Aldo Arturo Vázquez, Valentín Juárez, ya, ya. Ahorita voy a seguir leyendo porque son muchos los saludos. Y entonces, bueno, Alan Montes, saludos, presidente, desde San Martín Texmelucan. Omar Sánchez, Margarita Gómez. Dice, no queremos alianza con el PRI de Alito. Pues es que ahorita no hay de otro, ¿no? O sea, no es el PRI de Osorio Chong, ¿verdad? O sea, entonces, pues... Eh, eh, ah, eso también es algo que te quería preguntar. Pero bueno, ahorita, sí. ahorita te digo. Alito tiene muchos escándalos. El PRI no es malo, su dirigente sí. Es lo que te comentaba. Está bien. dice Y, y Yolanda dice... Eh, 45 mil votos y los jóvenes que se han sumado a nuestro partido. Somos un buen número. Diana Villegas, saludos mi preci. Así se habla. Hashtag primero, eh, PRI Primero Puebla. Muy bien. Eh, Claudia Mo, eh, Claudio Monje, el PRIismo en Puebla es fuerte y en cada gira que se realiza se viene y se respira que vamos de regreso. Saludos, presidente. Nuestro. Muy bien. Ahorita, ahorita, porque ya, ya hasta me marié. ¿eh? de tanta lectura, pero bueno así está la participación, muchas gracias por sus comentarios, voy a tratar de leer los más posibles, a ver eh, vamos a este punto a ver realmente en el caso te quiero preguntar el caso, el caso Puebla porque es el caso en donde tú tú dominas, en donde tú no eres, eres la cabeza del PRI, te quiero hacer unas, muchas preguntas a nivel nacional, pero ahorita en lo local, a ver eh, si ¿sí ha beneficiado, ¿en qué ha servido esta coalición electoral que hizo PRI, PAN y PRD? ¿Se ve, se siente, hay resultados en Puebla? Yo creo que nosotros no podemos eh, ya hacer o dar un resultado porque se está cumpliendo el primer año. Uh -huh. okay. Debo decirlo, nosotros estamos, vamos a impulsar desde el legislativo una iniciativa para realmente que vaya en la ley los gobiernos de coalición. Porque efectivamente en algunos lugares nos sentimos muy bien representados, eh, donde apoyamos alcaldes que no fueron de nuestro partido y en algunos otros no. Seguramente ellos también sienten lo mismo hacia nosotros, en algunos lugares sí, en algunos lugares no. Yo creo que es una gran pregunta que, que tendremos que plantear los tres dirigentes con nuestros alcaldes emanados de la coalición. Porque efectivamente, cuando yo platicaba en la campaña, decía, ¿alianza sí para qué? ¿Para ganar una elección? ¿Para ganar la morena? O sea, ¿realmente se crea la alianza solamente para ganar la morena o para dar resultados? O sea, realmente pongamos el lugar, eh, pongamos bien eh, uh -huh. el centro primero, que era, decía, los ciudadanos, y de ahí representémoslos de manera correcta. Entonces, me parece que no. No tengo en este momento un análisis de si ha funcionado o no. Para ganar, pues si funcionó, pues donde ganamos, ¿no? eh, Pero para gobernar habrá que esperar este primer año, ver los informes, ver cómo la gente está, ¿no? Si, si cree que fue bueno, si fue malo, si fuimos iguales, si fuimos peores. Ya viene tu informe también. Sí, vamos a un informe, los siete diputados eh, locales, de lo que hemos hecho ¿no? en el legislativo, que hemos aprobado... Que hemos presentado, uh -huh. cuántas iniciativas, bien, va a estar muy, muy interesante este informe. Va a ser por ahí del 8 de octubre. Estamos ya los siete diputados platicando la, la fecha, pero, pero pues ahí va, ahí va. Entonces, después de este primer año, valdría la pena ya meterse al análisis claro, correcto, de, de si funcionó o no funcionó la coalición. De acuerdo. Y con base en eso también ir planteando para el 24. Sí, que lo que esto? vamos a hacer, mira, ¿no? yo te puedo decir que hay algunos lugares donde creo que no debimos haber ido en coalición. ¿A poco? Donde pudimos haber ido solos y ganar, donde pudimos, donde hay, eh, ellos también creen ¿no? lo mismo, donde no hemos dado esos resultados que quisiéramos, hay algunos alcaldes que ya no han escuchado el llamado de los partidos. Entonces, ¿Sí? en la mesa de trabajo están esos temas, están esos temas, a ver, ningún partido... Eh, es perfecto, todo, todo esto se puede solucionar, no hay problema hay tiempo para solucionar y que lo sientan los ciudadanos que nuestras diferencias ideológicas se quedaron a un lado para ir en una gran coalición pero que ahora podemos dar grandes resultados para ellos. De acuerdo ok, entonces lo, lo, lo que ocurrió esta, esta suspensión de la de la alianza como para dónde va o sea, eh, eh, ¿Consideras que es una pausa? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretar esta información que está dando el PAN y eh, eh, el PRD? Considero que es, como ellos lo han mencionado, una pausa. Hay que replantear bien los objetivos, porque hay que ser honestos. O sea, no estábamos ganando el debate. Es más, me atrevo a pensar que en la reforma eléctrica que se aprobó que no se aprobó, perdón, uh -huh. los ciudadanos no, no los vi dando las gracias, ¿eh? o sea, no vi que la, las grandes mayorías dijeran, bravo, por la coalición o sea, ganaron la narrativa todavía, este, Morena ganó la narrativa, ganó el debate hay que ser honesto, mm. perdieron la votación, pero ganaron el debate mm. eh, porque Morena sigue teniendo esos niveles tan altos el, el presidente de la república de aceptación entonces <risa> replantear es pensar si están en contra de todo y a favor de nada, realmente beneficia y ayuda uh -huh. O realmente eh, los ciudadanos no les está importando. Entonces, sí creo que viene eh, este planteamiento. Es un gran momento para componer lo que se tenga que componer. Pero vuelvo a repetir: para que cada quien eh, podamos darnos el justo valor que merecemos. Ni el PAN vale más, ni el PRI vale menos, ni el PRD vale menos. Todos somos importantes, cumplimos una función en la coalición. No se puede. Eh, eh, <coughs> Decir este es más chico, este ayuda menos, este ayuda más, este Ajá. tiene más negativos, okay. este tiene menos. Okay. ¿Y, ¿Y a nivel local? Y a nivel local yo creo que vamos bien. Hasta ahorita no he escuchado una mala declaración de la presidenta del PAN y del, del PRD. Creo que próximos días vamos a reunirnos, vamos a platicar, pero eh, regreso al punto de que cada quien tiene que trabajar sus agendas eh, políticas de partido. Uh -huh. yo tengo que hacer lo propio, Augusta okay. lo suyo y Carlos lo suyo, y al final tomar decisiones y determinaciones, nosotros no amagamos con irnos de la coalición si no nos dan una posición política, no amagamos con nada, nosotros construimos, llegamos a la toma de decisiones con números, con estadísticas, con, con, con encuestas y de ahí determinamos, hasta ahorita parece que Puebla va bien todo, uh -huh. pero bueno, también alguien, alguien eh, me preguntaba si no descartaba una, una alianza con Morena. Oye, ¿descartas una alianza con Morena? Y dije, a ver, primero, hace tres años era impensable ir con el PAN. Esa es la verdad. Claro. Entonces, yo hoy creo que en, la, que, en, que, en, que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Uh -huh. Pero a ver, siempre el interés principal del PRI va a ser México. Y de ahí en fuera irán los intereses del partido, primero es México y de ahí partamos, de ahí vamos a ver qué es lo que pasa más adelante es decir, <coughs> existe en este, en, esta, eh, eh, en este planteamiento de construcción y de posibilidades si sí la hay de decir, bueno pues no, me salgo de esta alianza que no veo que avancemos y pueda yo eh, eh, hacer una alianza o sea el PRI, hablando del PRI con Morena no, no, en el momento no está ni planteado ni pensado, hoy okay. el presidente ha dicho, vamos bien, no creo que se rompa la alianza, pero bueno, esto va a depender de, de los dirigentes, uh -huh. o sea, Alito el, no ha dicho, ya me voy, ya pensé, no, a ver, hasta ahorita seguimos firmes, ¿qué va a pasar mañana? No sabemos, después de esta pausa o antes del, bueno, en el transcurso de la pausa, no lo sabemos. Es que te digo una cosa, Néstor. La verdad es que si sí, se siente gacho. Es como, como en las parejas, cuando te piden tiempo. Oye, es que, o sea, no, no eres tú, soy yo. Y entonces, ¿por qué no nos damos un tiempo? Ay, oye, duele, sabes qué? Duele, pero es verdad. Sí, claro. No, y, y la verdad es que el otro dice, oye, sabes que yo no estoy jugando. ¿Cómo que va un tiempo? ¿Sabes qué? Vámonos, ¿no? Es que por eso decía que todos tenemos nuestra dignidad, nuestro respeto. que merecemos. Todos tenemos nuestro todo. corazoncito. ¿Qué, qué pues va no a pasar se puede ahí? decir así, a ver, déjame pensarlo, ¿no? Quizá. Es, eso fue lo que pasó. Y no eh. puede ser así porque nos necesitamos todos. O sea, de verdad nos necesitamos. O sea, no. Si alguien pudiera solo. A ver, si alguien no está en la coalición, pues va sin la coalición. Hoy, a ver, hoy es un momento. Nos necesitamos juntos, o sea, nos estamos juntos, uh -huh. consolidados, el PRI por eso pues, pide respeto, me exige uh -huh. respeto y da respeto, madurez, actuar con mucha madurez política, no hablar de más, uh -huh. yo aquí no vengo a hablar de más, por eso no doy ni nombres, porque no quiero que nadie se sienta agredido, ya. yo se los digo y, y, y quiero tocar rápido un tema antes de que termine el programa. Quien pide alianza legislativa, primero que coordine bien a su bancada, Pero, eh, primero eh, que voten eh, eh, juntos. Esa es una pregunta que espérate que te tengo. A ver, eh, Eduardo Alcántara ayer comentó, él es el coordinador de la bancada de los panistas, de los diputados panistas, y él comentó esto de, a ver, eh, vamos a hacer una propuesta... Con, con el PRI, obviamente no le puede ser la propuesta al PRD porque no hay diputados del PRD, ¿verdad? Eh, eh, para, ahora sí, hacer una alianza en coordinación legislativa, o sea, que las iniciativas también, las leyes, todo lo que se está aprobando en el Congreso, pues haya un trabajo conjunto y que sí se vea eh, reflejado esta esta coalición no solo electoral, sino también a nivel legislativo y que eh, dependiendo también de ese trabajo sirve para una construcción para hacer una alianza electoral del 24. Se me hizo como prudente dices, sí, pues sí. Sí, sí es prudente cuando hay una unidad en la unidad de las bancadas en uh -huh. el primo hemos votado en todas, juntos y yo lo debo reconocer y aunque igual digan que el coordinador Jorge Esteban es el verdadero dueño del PRI, no me interesa ni me quita el sueño, ha sido un gran coordinador, no ha habido una sola votación que, vayamos, eh, que no vayamos en unidad, uh -huh. esa es la verdad, ahora, pues decía, ¿cómo dice el proverbio, este, quien ve, no ve, ve la paja en el ojo ajeno, que no ve la viga que tiene, claro. pues por Dios, o sea, para partir de una coalición legislativa arranquemos por la unidad de las bancas. Bueno, él comentó también eso, ¿eh? que él como coordinador, eh, porque si efectivamente se ha visto al PAN que cada quien vota, como y, quiere. Y lo disfrazan de, es que aquí hay pluralidad, aquí uh -huh. se va vale a empezar Bueno, sí, lo bueno, bueno, pues está bien. Entonces, pues no no, no podemos ser una alianza legislativa, creo, pues si no, pues para empezar, va a haber votaciones parejas, ¿no? Digo, tiene que ser un trabajo de mi coordinador y del coordinador, ¿no? O sea, uh -huh. ellos son quienes deben de, de, de coordinarse, ¿no? Y llevar, yo no legislativo, yo obedezco a mi coordinador, mi coordinador tira línea y dice, a ver, vamos a ir por esto. Y algo que pasa bien de Jorge Estefan es que cada decisión que tomamos, la consensa primero. Uh -huh. Nos explica, nos expone. A ver, esto es por esto, así, así, así, y vamos a hacer esto. Y nos explica y jalamos juntos. No sé cómo sean otros partidos, pero en el Prisa sí. Entonces, claro. aquí sí hay unidad. Entonces, pues no puede eh, pedir este es, ese trabajo a alguien que es canil de la calle, es de su casa. Entonces, yo lo digo con mucho respeto. Por eso no me hagan hablar. Yo, yo me yo, no me, <risa> no me hagan <risa> hablar más. Pero es que, o sea, le no te tenía ahora. que hacer esta pregunta, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí, pero bueno, pues ir a ver. Ajá. Mi respeto, a ver, con esto, lo lo bien otra vez porque lo voy a sacar. Mi, resto, Mi respeto para los más de 520 mil panistas. Hay hombres y mujeres jóvenes, valiosos, entregados, que quieren a Puebla. Pero hay uno que otro que no quiere el interés general, quiere el interés personal. Y ahí es donde estamos equivocados. Néstor Camarillo, y lo digo en las cámaras. Si tengo que hacerme a un lado de una aspiración personal que persiga, eh, porque tengo derecho, lo voy a hacer por el beneficio de Puebla, no tengan duda. Tengo 35 años, tengo el tiempo suficiente para seguir haciendo política. Lo he hecho desde mis 17 años. Desayuno, como y ceno y sueño política. Y ya le agregamos una parte más. Y la política es como el amor, hay que hacerla todos los días. ¡Eso es todo! Eso lo dijo un panista, Manuel Cloutier, a quien es un hombre que he seguido mucho. Entonces, eh, no tengan duda, somos prudentes, somos maduros. Tampoco me voy a aferrar a algo que no es para mí o que no es para algún priista. Aquí nos hemos sentado, hemos hablado con los priistas. ¿Y donde nos alcance? Sumemos, construyamos. Pero no voy a descansar, no voy a descansar, sino es en el 24, en el 30, hasta que un priista llegue a la gobernatura del Estado. De acuerdo. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Y como dice José José, será un sueño que sí se va a cumplir. Ok, perfecto. Eh, Rafael Pérez Oropesa, magnífico programa para dar a conocer quién es Néstor. Vamos con todo en Puebla, capital y sus municipios. Con gran presencia, incansable. Eh, se, estás en el ánimo, te dicen. Yolanda Elizabeth, Erika, me gusta tu programa cada día más. Muchas felicidades. Gracias, Yolanda. Eh, Federico Chilian. Lo mejor para el PRI es recuperar su independencia e identidad para dejar de ser anti y, eh, eh, y sea propos, eh, que sea propositivo, como en sus buenos tiempos. El PRI ideológicamente está más cerca de Morena que del PAN y el PRD. Cierto, Federico, muy cierto, ¿eh? ¿eh? Anaí Huerta dice: pide que te entrevisten, dice, y llevas tus otros datos a ver si te dan espacio dice Anaí Huerta, pero de qué es que no, ya se están agarrando allá arriba ¿eh? entonces voy de abajo para arriba ¿eh? así para que no, no, no perder la relación Iriam Cabrera, saludos presidente, excelente eh, eh, eh, dice excelente dirigente que apoya a los jóvenes Rafael Cervantes, saludos cordiales a nuestro presidente Néstor del Comité Municipal de tepeyahualco presente Francisco Romero, ahí va eh Dice, en las elecciones pasadas en San Pedro Cholula ganó la alianza. PAN obtuvo 17 mil y el PRI solo 3500 De pena ajena. Bueno, es que ahí tiene que hacer un súper trabajo el PRI, ¿eh? en San Andrés. Pero cañón, porque sí este, está como muy poca representatividad del PRI. Y pues bueno, uh -huh. ya apenas eh, tomó, bueno, rindió protesta, ¿no? Sí, claro. Entonces el nuevo a dirigente. Chema... Insunza, dice, saludos presidente, excelente trabajo que realiza día con día, Jorge eh, Aniceto, saludos presidente desde el municipio de General Felipe Ángeles, apoyo incondicional sí. para el PRI, porque dice, no un perfil joven, porque no un perfil joven preparado con experiencia, con muchas ganas de sacar al Estado de Puebla adelante como tu líder, dice. Eh, Juan Manuel Rosa Cepeda, el PRI es el mejor partido de México, y Cruz, buenas noches, saludos presidente Néstor, Pedro Felipe desde Huitziltepec, estamos bien puestos, saludos, eh, te está diciendo Jorge Galindo, saludos desde Cuetzalan, te dicen, eh, Gal, eh, Galdino Báez, saludos presidente, mucho éxito, cuente con tepe, Tepa, Tlasco, Tepatlasco, de Hidalgo Puebla. Eh, Alan Montes, bien dicho, presidente, hashtag Texmeluca. El PRI es el partido de las instituciones. Hugo Campos, excelente entrevista. Saludos al presidente y a la periodista Erika. Gracias, Hugo. Enrique Toski, saludos, presidente. Dice: eh, eh, Sabemos todos los PRIistas poblanos que tenemos al mejor presidente mm. del PRI. Octavio Mendoza dice, saludos y gracias por su visita a Tlisco. ¿Fuiste a Tlisco? Sí, ahí estamos en Tlisco. Ya, ok. Dice Patricio Hernández, felicidades al presi Néstor y Miguel Ordóñez. Dice, entendamos, la alianza sigue. La única diferencia es que uno quería helado de fresa y roto de chocolate, pero lo único que coinciden es, es eh, comprarlo en la misma heladería. Bueno, ok, bueno, pues se vale, ¿no? Algo así como... Eliseo Braulio Sayas dice excelente, dice saludos Erika, excelente su programa de los conjurados, igualmente para el presidente del PRI Néstor, les deseo el mejor de los éxitos en sus actividades, les reciban un fuerte abrazo desde Acatzingo, tengan ustedes y sobre todo un excelente fin de semana. Y hay más, ya no puedo leer más, ya tenemos la hora. Eh, Néstor tiene otras cosas que hacer, tiene aquí a su gente esperándolo, le están diciendo a ver a qué hora, de verdad muchísimas gracias, gracias Néstor por, por tu gracias. tiempo porque te anduve corretando toda la semana y pudiste hasta el viernes, pero no, bueno, gracias. acá estás, muchas gracias muchas gracias, buenas noches, gracias por todos sus saludos, por todos, hasta sus críticas también, muchísimas gracias, si te gustó esta entrevista pues dale like y compartir, sigue en nuestras redes sociales échate un clavado a los conjurados Besitos, pasa un excelente fin de semana. Bye. Hola amigas y amigos, muy buenos días. Su servidor, Humberto Concha Santa Bárbara, Secretario de Acción Indígena de Puebla Capital. Me sumo a la campaña de más hombres menos machos para que mujeres indígenas ya no sean violentadas, ya no sean maltratadas, así como también en su lengua garantizarles el apoyo total y respaldo de mi tía tocante ni más tantos años de maltrato por tanto tiempo hasta ahorita a veces te echma a veces la única tierra agua hago fea no conciencia de tanto maltrato fea y canón y me tiran espalaguitas y me salió la roca para que hago mantener la mesa de no estar lo que nos trata de decir aquí nuestra eh, vecinita es que durante tanto tiempo fue maltratada por, por su esposo y mujercitas, como ella y otras más, han sido igualmente maltratadas. Por eso, la Secretaría de Acción Indígena se suma a esta campaña para. Eh,